En la vida como en el deporte Visitan kirolean Besala Respeto Beguirunea Superación Obetzeko Griñá, Juego Limpio, Yoko garbia, Gobierno de Navarra Nafarroako gobernua. En la vida como en el deporte, visitan kirolean Besala, Compañerismo Lagunta Suna. Inclusión. Guisar Igualdad. Perdinta Suna. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.